Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos bien, un nuevo video Y estamos jugando Rocket League después de tres meses con el pana Adrié. Buenas Buenas ¿Cómo amanecimos? Pues La verdad es que muy parada ¡Hijo semana. de puta! No, verga wey No, haces gol No, me no, no. para atrás ¡Ah! Fuera el objeto. de puta <risa> Demo. Buena demostración. Oh, Eduardo. No. ¡Oh! ¡Eso Go. es más gol que. ¡Mira! ¡A su madre! Bueno, pues le voy a bajar el volumen al juego para que si no, no me, esc no me escuchan. Guachate esa explosión de gol. Te en facheta, ¿verdad? mi momento ha llegado mejor dicho no no no a ahí casi la paro hijo de puta hijo de puta güey. era mi gol era nada que asco das con intención realmente pues pues yo me quería bueno no hice a propósito nada más te digo bueno se me chingó la mi, mis cristianos te tienen guayo esto no me lo digas cabrón Está cambiando, desde el, día... desde el día que te... Ay, gracias pobre, el, el bus, ya no, Eduardo, desde el día que te conocí, ya no eres igual, güey cuando, cuando te conocí, tú andabas comprándote unas pinches tarjetas del Clash Royal, güey Me no, Mientras de, quitabas, hijijá Desde el día que conocí a Ramón, era el, el, el, el, el mismo Ajá, güey, el verdad es que Ramón era chimolo Era, era pinche chimolo, güey Aparte, okay, okay. que más <ríe> argentino Güey, el Ramón parecía ratita con esos doscientitos que, que se cargaba Queda más argentino Oye, oh, vos es mujer. Vete, vete, eh. Vete, Yo les ayudo. Él. El... ¡Véngala! Una... ¡Vete de tres! <ríe> ¡Quién tres. ¡Ay, ahí saca! ¡Ay, no! Como en estos momentos no puedes meterte. Ya que la tirada re mala de propósito Adi, en tu momento no ha llegado Voy pues no, ando jugando a la verga Yo también No, no. Bueno, momento A ver su, su, su no? gol. de gol Tritúrame, perra Voy a tener una imagen de una tortuga corriendo Pero ya tengo otra Ya tengo segunda explosión de gol favorita Un... O sea, te quiero ver si mi micrófono no está esa que hoy está hablando pues. De... ¿Sí? lo Ah. Ahí está ya. wey le has muerto. Uy, casi, casi la hacía. Sí, uy, es que se me había bugueado la voz. ¡No! <ríe> Todos los fallaron. Hasta yo, güey. Ya sé. Uy, es sí, cierto, ya hace autogoles. Sí. Chica tu madre. No, valió verga. Sí, la Vergam, lo dice. No, sí, valió verga. A ver, uy, me comió no, no, no, no, no, no, no, se me comió no, no, me no, me no, me comió no, te hubieras no, para para... para... para... no, el portal Ya no, no, lo no, no, no, no, no, no, no, no, No, no, no, no, no, oh <risa> no, no, me no, no Oye que se me no, no, un gol y no, no, no, no, Estoy yo, yo Estoy ¡Vergámelo! Bueno, bueno. es es es ¡Hola! La y otro mismo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! Rocky o oh, Cristiano oh, Daddy. Shoo. Rocky Rocky Rocky o oh, oh, Christian Rocky oh, Daddy. Oh. Rocky Rocky Rocky oh, o Cristiano oh, Corre copy copi Eduardo, el copy Ah, el copy. ah no, no hay ninguna música, así que La niña copyright LOL la... la... Cristiano, Cristiano. No, vete a ver Rocky, Rocky Cristiano, Cristiano. No, no de verdad. <risa> <risa> <risa> <Toma, madre. risa> no Eduardo No, no no no lo era, ah, ah, o sea pica, muy bueno chicos vamos a continuar, rápido, azúcar, no, no más gol, oh, Mientras tanto... ¡Voleame esta! No no. No. No, ¡No! ¡No! ¡Esta no la metes! Ah. Ah. Otra ¡Ay, quítate, quítate! ¡Como no me ¡Vámonos! Fui la mejor salvada que he hecho en la vida. Sí que no entraba? Baby Capo <risa> Ay. ¡Ojo! se te ¿no? Sí. o por por cinco mil años ¡Cuándo wey nomás me meto otro con neto voy a llevar a dos imbécil Pop, por todo, todo, todo, nomás. ¿Sí te aplazamos los dos ahí voy yo y yo eh con bueno, el vas tú hasta <risa> <risa> <risa> <risa> la verga wey ni bien le pegas <risa> creo que ni le pegaste <risa> A la verga, pendejo. Ah, no llevo. Mm -hmm. <coughs> Rumi me, me down. ¡Eh! Oye, eh. me estoy dando cuenta que, que, que, el, que el vato este se llama Death Men 2. ¿Qué significara eso? Hombre, muerto. Oh, ¿Cómo es en inglés? Verga. A ver. Güey, es un dragón chino. No te burles, güey, porque recuerda cómo se pone YouTube con chino. obviamente esa parte la vas a emitir aquí, Si no le si, si no llego a emitir, pues... Será porque habrá... O, hay, o el, el video duró mucho tiempo y me... Y quería hacerlo a, a la vez. ¡Hola! ¡Soy melochino! ¡Soy melochino! ¡Pero mero ¡Siembro sí, chino! Soy un... Au. Soy un viejo, pero chino. ¡Wey! ¿Por qué me pegas wey? ¿Por, ¿Por qué estás ahí, wey? Un pase, pase, en ay, no, no sé, inglés, wey. No está en inglés, toma, toma, toma, toma, toma, toma, Mateo se instaló a Roquelaje Nip, nip, ep, ep, aep ep, aep aep ep, ep, ep, ep, ep, ep, ep, ¡No! ¡No! ¡No! ep, ep, ep, ep, Eres un inútil. ep, a gritar. vamos a ep, ep, ep, y ya un guino no no no no lo voy a pegar si ¿Sí lo voy a pegar <risa> <risa> porque no pude puta... porque eso va a al otro que es el que lo dice lo va a después chicos pero esa es <risa> Si gana, si no la ganamos, Somos... el, el Eduardo tiene que grabar un video que tiene que grabar un video donde salga que desee, que siguió a Kuno en TikTok. No, pero yo no. ¡Ay! ¿Cómo? sí? ¿Cómo? el donko? el el ¿Por qué? cuando dijiste Don Automáticamente pensé en King Kong, cabrón En Don King Kong, que diga Don Comedias ¡Wey! ¡No! ¡Returbio! Por el culpita ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Pinche Joto, cabrón! ¡Vas a tener que subir el video de Sí, también No, yo no, yo no no sí, no Deja... Déjame. ¡Oh! OOOH <m> oh, oh. wey! ¡Como más wey! tienes que seguir a rock o hacia uno, eh Si a ser si no quiero... ¿Qué va a pasar si no quiero? Ya ¿No saben que... ¡Oh! ¿Que ¿Te tengo de cuenta, güey. Cristiano, su tarde Oh, oh, oh ¡Tortuguillo, la la la la la la la la la uy mira la Uy mira como metí gol. No, no, no, Uy mira, mira, mira. la la la mira mira Dile, voy a la dile la la la la la a la la la Cinco, la cinco, Sí. Eh, Eduardo huele mi pedo bien tóxico. Bueno, chicos, hasta el video y me voy la <risa> próxima. Adiós. <risa>